Enfendemos la misma música. Y en el caso mío, pues la inspiración es la vida misma, ¿me entiendes? Frente al papel otra vez llegan las dudas, otra vez solo, otra vez a oscura, ser parte de lo bueno, lo malo ya me la suda. Estoy a la altura, para darle a todos esos miedos, sepultura, quizás parezca un amargado. Pero escribo cuatro versos y los problemas del lado, chao. A veces he pensado que el tiempo es desperdiciado, pero no sabe cuánto gratifica todo lo que esto me ha enseñado. O mis cabrones, la buena y la mala Aprendimos a volar con las alas que más. Aprendimos a abrir las puertas para estar. No quiere el show, no quiere pagar. La baja mamá. Amargo, como el sabor de todos los días. El desorden de mi entorno que me hizo coger esta vía. Desear a cobardía, solo es sangre fría. La vida, solo es sangre fría. Problemas que ves a diario cosas que la gente sabe, que está claro que están ahí. O sea, lo que, lo que nosotros contamos, pues, no es ningún secreto. Simplemente que lo contamos. Y se lo recordamos a gente que, de repente, está en otras vainas, gozando y tal, y por un segundo se le olvida que hay que estar aquí. ¿entiendes? Ahora dime la verdad que sientes tú se me eriza las piel cuando estoy metido en mis textos Me arde el corazón cuando estoy con los en directo. Tú no sientes nada, tú eres parte del resto Lo haces por el aparentar, por seguir la moda No estás en la calle, dime dónde están tus brodas El rap es mi mejor amigo, mi propia soga Lo muerto la avaricia, la violencia de la droga El micro me llama a las 6 de la mañana Veinte mil historias que vivió esta madrugada Tiempo de dicha, se mueve ficha Está encabado las tumbas, está preparada la misa Mil euros al mes, piénsalo, los una mierda. ¿Quién va a pagar los demonios de mi cabeza? ¿Quién va a compensar mi pérdida de paciencia? Mil euros, no van a sacarme de toda esta mierda.